Es más fácil de lo que pensé, acabo de terminar mi poderosa carta de venta creada con mi superherramienta todo en uno, ya pronto construiré mi embudo, solo he gastado en mi dominio.com y $1.83 al día por mis herramientas. ¿Qué es una carta de venta y por qué es tan importante? Para comenzar es esencial que sepas que las cartas de venta son herramientas fundamentales a la hora de dar a conocer tu servicio o producto. En ellas se incluyen los mensajes con los que das a conocer la oferta en tu sitio web. Dicho de esta manera, debes comprender que la importancia de una buena carta de venta radica en que es por medio de ellas que tu sitio podrá vender lo que tienes. Ahora, y si bien el diseño de una página o la calidad del producto es fundamental, lo es aún más saberlo presentar. Las cartas de venta son los argumentos y todas las palabras que usas para entregar tu sitio a tu público objetivo. Las cartas de venta incluyen los mensajes con los que das a conocer la oferta en tu sitio web. Un punto clave que debes tener en cuenta antes de continuar con los elementos que estas cartas es que si eliges las palabras correctas, podrás persuadir al público para que te compren. Por eso es tan importante tener una redacción efectiva. Elementos de una carta de venta efectiva. Por medio de la carta de venta es que podrás explicar a tu público los diferentes beneficios que tiene tu servicio o producto y es con ello que lograrás convencerlos de que lo que tú ofreces es lo que ellos requieren. Teniendo muy claro esto, es fundamental que conozcas los elementos clave para hacer una carta de venta efectiva. El primero, de ellos es poder captar y mantener la atención del lector, de esta forma podrás transmitirle tu mensaje. Es esencial crear interés en los usuarios por medio de la carta, enfocado en el producto que ofreces. Este interés puede manejarse también como deseo. El siguiente elemento que debe contener es una prueba real y creíble de lo que tú dices de tu producto. Finalmente, debe de tener el mensaje correcto que logre persuadir a la persona para que actúe. ¿Cómo escribir una carta de venta? Debes fijarte que tu carta de venta tenga los siguientes puntos. Un encabezado que llame la atención y la capture. Esto se hace mostrando el beneficio que puede tener la persona con lo que tú vas a ofrecer. Debe tener una introducción que presente un problema y su solución. Asimismo, debes agravar el problema y dar nuevamente la solución. Que tienes para ellos, debes mostrar evidencias para generar credibilidad y ahora sí presenta lo que tienes, continuando es hora de añadir algunas promociones o bonos gratis y luego presentar el precio, ahora es momento de garantizar el producto ya que es tan bueno que si no estás satisfecho devolverás el dinero y para terminar es momento de motivar la acción de compra. ¿Ya estás preparando tu carta de venta? ¡Hazlo! ¡Cuenta conmigo!